Cari, estaba escuchando muy atentamente a Luis Ventura sobre lo que planteaba sobre el estado de salud de Ferrer Vázquez. Luis, a mí me llega otra versión. Una versión que habla de un estado muy delicado que tiene hoy el ex de Moria Kazán. Siempre y que está pidió delicado. La domiciliaria en la casa de su hermana. Bueno, Siempre está delicado justamente mí, para poder lograr la, la, excusa, la excusa judicial para poder salir. ¿Qué ¿no? es lo Porque, que.? A ver. Nada más miren las fichas, las sí. fichas de incidentes, accidentes y episodios que tiene que ver con cuestiones de vialidad, Miles. de capacidades. Siempre tiene alguien Miles. a quien demandar, a alguien a quien iniciar este un paso judicial y la manera de ir eludiendo lo que son las penas, las penalidades es justamente dar su situación sí. de salud en el estado extremo para poder salir en libertad. A ver qué es lo que sabes Mati, te escuchamos. Yo te... Yo lo que sé es que está muy complicada la salud ah, de Ferrer Vázquez. Okay. Que esta vez no es, por decir de alguna manera, una excusa a lo que está él imponiendo. Está muy delicada la salud. Su hermana se haría cargo de Ferrer Vázquez. Y además, cuando tenga la posibilidad de salir de la prisión real y entrar en prisión domiciliaria, lo que él quiere sí. es un acercamiento con Moria Kazam. Ah, Pero tiene bueno. ganas de volver ah, bueno, sí, a hablar bueno, con bueno, Moria sí. Kazam. Dame la hora, Moria, a ver qué a dice. Ver, a ver, dice. Un Perfecto, Mati. Me encantaría saber. Espera, esperanos ahí. Vamos a sumar a esta conversación a Omar Sáquer. Él es el abogado de Javier Ferrer Vázquez. ¿eh? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, doctor Sáquer? Bienvenido a la tarde. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, a ver, ¿cuál es la situación de Ferrer Vázquez hoy? No, la situación de Ferrer Vázquez hoy realmente es eh, tremenda. Es una situación que está encarcelado injustamente. Injustamente. Eh, a, la, a la espera. ...de este sí. beneficio que hemos logrado con la defensa... ...conjunto con el doctor Tenka... ...y ya prontamente estará en libertad... ...estamos puliendo los últimos detalles del, del domicilio... Eh, ...donde va a residir él, conjunto con la hermana. Entonces, está eh, detenido injustamente, está diciendo usted... ...y además está viviendo sí, una situación tremenda. ...¿por qué? A ver, cuéntenos. ¿Y por qué? Porque es una persona que es totalmente inocente... ...es una persona que no realizó ninguno de los delitos... ...que se le imputan... Y lo tienen encarcelado cuando, además, su estado de salud es gravoso. Es muy, muy grave. Es una persona que no tendría que estar ni una hora más detenida. Además de ser inocente. Omar. Y no concuerdo con lo que dice ahí Ventura, sí. de que está falseando eh, la, la, la, la, el estado actual de salud. Sáker, me, realmente... queda, me queda clarísimo todo. Quédese tranquilo. No, voy, no entro más en juego. Perdón. Eh, Omar, no, no. disculpo. Me disculpo. Discúlpeme. Sí, es que estamos hablando de una persona inocente Sí me imagino. Una persona que realmente No merece estar donde está Y lamentablemente el Estado Con su poder coercitivo Lo tiene ahora encerrado A, Omar, punto, a punto de dejarlo morir Omar, buenas uh, eh. tardes, Roberto Casorla, ¿cómo, ¿Cómo estás? Te hago dos preguntas eh, sí. eh, Ferrer Vázquez, ¿tenía antecedentes? Porque tengo una constancia del 2007 Tenía por encubrimiento grabado eh, desconozco esos antecedentes porque en sí, en principio, ahora no lo tenemos declara declarado reincidente. Okay. Averigüe simplemente... averigua no, un tema no un abreviado Entonces, por no. falsificación, eh... falsificación de tarjetas de crédito. Eh, y te hago la segunda pregunta. En la calle sí. Galileo al 2400, en el pasaje Galileo, en el momento sí. que lo detienen, en el allanamiento le secuestran un arma tipo pistola automática con el que el mecánico habría dicho que lo amenazó. Ese, eso es una mentira, es un, no. es un, es un, ese, sí. ese allanamiento es nulo de nulidad absoluta, porque en principio los testigos no pueden aseverar concretamente que el arma haya salido de ahí, uh -huh. y después claramente quedó probado, que es, y, y va a ser probado en el debate oral, que esa arma ¿Sí? nunca ¿Sí? existió ¿Sí? para amenazar a doctor. ¿Tres? Doctor Saque. Usted está con sí. alguien? Aquí con alguien más ahí doctor una voz? yo estoy solo le voy a recordar para, para, digo por ahí usted no estaba no era no era su cliente todavía Ferrer Vázquez pero eh, Amoria Casal hizo perder dos autos que se los recuperó con los años el doctor Fioribelo digo siempre tuvo un vínculo con la compra venta de autos de repuestos de cosas digo él algún tiene varias ¿Cómo, Luis? Algún mellicito por ahí. que Algún auto corriendo? gemelo, etcétera. Digo. No, bueno, pero esos son dichos y, y diretes, no, no, no nada no, no, concreto. No, no. no, perdón, no son dichos <ríe> y, y diretes. Ferrer es una persona sí. de buena fe, es una persona leal, es una persona que siempre se mantuvo en, en, en el camino de la ley y jamás ha incurrido en un hecho ilícito. ¿De la ley? Siempre, ¿no? oh, siempre bueno. fue una persona que estuvo... Eh, Averigüe eh, de los, de los a la juicios ley. abreviados. ¿Sabe que los juicios abreviados... ...parten desde un lugar de reconocimiento de delito, ¿no? Sí, pero son todas acusaciones injustas. No, no, no, sí pero las, ¿eh, en ¿existió, en un momento, no. Pobre, ¿existió un juicio abreviado? ¿Existió un juicio abreviado, doctor? Tiene? De, desconozco, desconozco. Ah, bueno, averigüe, averigüe. Causa averigüe no porque si no le traigo yo los papeles y los archivos. En esta causa no tenemos ningún antecedente. No, pero para pintar un poco el perfil persona del persona. personaje que está patrocinando. Pero, entonces, ¿por qué le sale todo mal a su cliente? ¿Qué, ¿Que tiene una especie de maldición, karma? Porque, ¿Por qué? no, lamentablemente se cruzó con un... Una persona siniestra, como es este mecánico, un denunciante querulante, es una persona que está acostumbrado a denunciar y evidentemente sí. eh, buscó ah. eh, la forma de perjudicar a, a mi defendido sí. eh, con el fin de extraer alguna algún <risa> interés económico. Pero perdón, medio, ¿no? doctor Sáquer, discúlpeme, pero acá mi compañero Luis Ventura se está matando de risa de lo que usted está diciendo. Discúlpeme, Muy buenos decir... chistes. Nos viene no, Radio bueno, del no Plata, sé. hago el show del chiste, venga, de, de 19.30 a 21 contamos los mejores chistes. Empezó temprano. No sé usted, por doctor. qué por ahí ellos tienen algún problema personal entre ellos que yo desconozco a ah. nivel judicial, jurídico. No, es está bien. Es una persona totalmente inocente. Desde el respeto La se lo más. digo, doctor. No, está bien, perfecto. Usted es un ya gran abogado. Y está bien que lo haya ido no. a buscar porque lo va a necesitar. Pero perfecto, <risa> nosotros ahora como defensa hemos encontrado que acá eh, Ferrer Vázquez... Está injustamente detenido, que es una persona de bien, sí. que obra siempre con buena fe sí. y que justamente lo, lo que estamos haciendo ahora es demostrarle a la justicia sí. que es inocente, ¿Doctor? que es una persona mal encarcelada. Doctor Sacker, eh, usted dijo muy preocupado que él se encuentra en un estado de salud delicado. ¿Nos puede sí. aclarar exactamente a qué se refiere? Eh, eh, eh, el, el estado de él es grave, es grave por eh, accidentes anteriores que tuvo... ¿Pero cuáles, eh, cuáles, cuáles? ...automovilísticos. Eh, <risa> no, no, no, no, no sé la vida pasada de mi cliente, ¿no? Por ¿Él supuesto. tiene alguna enfermedad este, de ¿El base? base? Él tiene eh, muchas, muchas enfermedades concretas que son... Eh, eh, padece el problema de que no puede controlar su presión, padece el problema que constantemente tiene Doctor Richter es inconsistente sí. lo que está diciendo no sabe lo que y, tiene pero así el juez así el juez entendió Me imagino. que imagino sus argumentos evidentemente eh, después voy a averiguar, después tiene, después tiene voy, a averiguar voy a averiguar, voy a averiguar a ver, muy amigo, no se olvide que era muy amigo de Yardvinder a ver un segundito uh, uh, doctor eh, se sí, la... te voy a hacer la siguiente pregunta el fiscal y el juez ¿Ya concedieron la prisión domiciliaria? Ya, con, ya está súper concedida. Está firme. firme okay. No hubo ninguna clase de oposición. Entendieron que el dictamen hecho por el servicio penitenciario Bonarense era correcto y, y ya le otorgaron la, ah, la, la la el beneficio. Simple, simplemente estamos puliendo los últimos Pero, detalles doctor, de llevarlo a su ¿sí? hogar con su hermana, donde nunca tendría que haber salido y que pueda... Descansar ah, en su domicilio. Me imagino. Se ser le voy ir a tocar, médico, le voy ir a tocar el timbre a las 4 de la mañana a ver si está durmiendo ahí adentro. ¿Hay seguramente lo va a hacer. Sí, seguramente. ¿Pasarla? ¿Hay particular damnificado en este caso, querellante? por bueno, no sé dónde tramita, si es en Capital Federal en o San Isidro. En San, San, San, Isidro. San Isidro. ¿Hay particular, damnific Isidro? El, el, Hay el particular la... damnificado? Y, ¿Y no se opuso y tampoco? Y sí. El particular damnificado no, no emitió. Sí. sí, se opuso eh, en su momento y se opuso también el fiscal. Pero los jueces, el tribunal, entendió que, que Ferrer estaba mal encarcelado, que Ferrer tenía que estar en su domicilio y que Ferrer es un hombre. No, no, que pero. No, no. no es lo mismo no. que, el, que, el, que el sistema penitenciario diga que sus padecimientos no pueden ser tratados adentro de un penal que que sea inocente, digamos. Somos colegas y, no, pero, y estamos no, comunicando una pero situación. Esto es una vamos morigeración eso, de una prisión preventiva. Es, es, es una morigeradora de la prisión preventiva y que vamos justamente a la inocencia total de Ferrero Vázquez está demostrando y Si, y si vamos, también tenemos principio de inocencia en nuestro país, ¿no? ¿Por no qué sería sale con la cara tapada, perdón, le quiero preguntar si llama la atención ver una persona que Y con bueno, muletas, esa muleta <risa> como, como si no pudiera caminar. Bueno, Las muletas puede ser por lo que yo conté de los muchos accidentes que tuvo, pero cuéntenos por qué decide salir al encapuchado, cara tapada ¿Cuál no, eso, fue, eso, eso fue cuestión de, de la policía que claro. evidentemente lo quiso trasladar así ¿eh? doctor no, Sacker. No. doctor Saker, y cuál sí. es entonces la razón por la cual usted consiguió este beneficio de que pueda ir a su casa cuál es la enfermedad eh, que es en como un más sano la... pero tiene que haber a... pero, pero sí, una dígame una pero eres, dígame concreto eh, no sé, un el, el, el, el principal y el primero son las arritmias eh, en el corazón que tiene donde él no puede ser atendido en, en, <risa> en el centro donde está detenido el, el primero, el segundo el padecimiento que está viviendo una persona que tiene prácticamente cuatro o cinco placas de metal metidas en el cuerpo donde hay días que directamente no se puede parar Entonces, no, no sé, ¿no? yo lo he visto nada. jugar al fútbol es con esas placas doctor, doctor <risa> le quiero decir eh. ¿Cómo? Está bien, ¿Cómo pero el tiempo pasa Aventura. Lo voy a jugar al el fútbol, tiempo pasa Aventura. Claro, la verdad que usted no, es, usted no es abogado es mago no es una vez de... así entendió el, el tribunal no es que nosotros con, con, no, tenga, con el doctor una gran tenga, gestión digamos... suya doctor lo tengo pero que pensar, bien, bien. eh. doctor pero así le... lo entendió el, el tribunal doctor Sacker, pero el tribunal también entendió que tiene que estar guardado en su casa es decir preso en su casa no es que le dio por la supuesto, libertad de decir por, supuesto, por qué motivo por supuesto, el tribunal decidió que esté preso en su casa, Ferrar Vázquez. Porque el servicio penitenciario aconsejó... No, no, pero digo, ¿por qué se... motivo lo tienen preso y no libre hasta que haya una sentencia? Bueno, un pues juicio. justamente eso son los planteos de la defensa que nosotros venimos planteando del momento cero donde lo detuvieron a una persona que es totalmente inocente, que es una persona Bueno, pero evidentemente el tribunal no entendió arte... lo mismo. No, no, perdón, eh, perdón. Pues es importante aclarar este punto. El tribunal no puede saber, un tribunal sí. oral no puede tratar la cuestión de fondo, es decir, si es el culpable o inocente, claro. hasta que no se abra formalmente el juicio. Lo único claro. que se hizo fue este tipo no podía ser tratado dentro del circuito penitenciario, bueno, se Pero, lo manda a la, la casa. preventiva. Pero nada ¿por qué tiene... la preventiva? y la preventiva porque el tema es el es un es amuso, un de preventiva obviamente de comisión de Estado. Perfecto. Un abuso del Estado. Bueno, el muy Estado, los jueces que tenemos que no evalúan las cosas sí. y dictan preventiva como si fuera que están entregando caramelo a los chicos. Entonces realmente el uso de la prisión preventiva tiene que ser restrictiva, no mm. se puede utilizar y menos con personas de bien y personas que son totalmente inocentes, Clarísimo. como en el caso de Ferrer Vázquez. Clarísimo, doctor Sáker, Clarísimo, muchísimas gracias este, por su tiempo por favor, y por esta aventura, comunicación. Un grande de la por frente. Favor. Gracias, gracias. Ustedes. ahí está. Okay.